Hola, yo soy Oscar Gallo y aquí vamos a hablar del final de temporada de Loki en Disney Plus, alerta de todos los spoilers. Después de 6 episodios hemos visto el viaje de un Loki que huyó de su captura en la película Avengers de 2012, distinto al que luego vimos en las películas de Thor y los Vengadores, y sobre todo a muchas de sus variantes y el fantástico mundo de la ABT. La diferencia clave de este Loki es que lo encontramos justo después de que los Vengadores lo derrotaran en la Torre Stark porque intenta invadir y conquistar la Tierra Estos sucesos no ocurren en Avengers sino en un viaje en el tiempo de Infinity War que salió 6 años después el hecho de no seguir con el flujo ya conocido de los acontecimientos llama la atención de la Autoridad de Variación Temporal. Cuando está a punto de ser pulgado o eliminado, llega Mobius para pedir su ayuda en su investigación de otro Loki fugitivo. Todos queremos a Mobius. El Loki fugitivo es Sylvie, quien fue arrebatada de Asgard cuando era niña. Ella solo quiere vengarse de la ABT y destruirla. Huye de la ABT con nuestro Loki, se agarra cariño y lo convence de confrontar a los guardianes del tiempo, que eran tan reales como el mago de oso. Con ayuda de un pequeño equipo de Lokis que se ganaron nuestros corazones, Loki y Sylvie encantan al monstruo aliado y confrontan a aquel que permanece en la ciudadela al final del tiempo. Ella lo mata, restaura el multiverso y nos quedamos pensando qué pasará luego. Como temática esta es una serie sobre el dios de las mentiras, del desorden, del caos y también de los rechazados quien fuera el hijo despreciado del rey de los gigantes de hielo fue adoptado por Odín y aprendió de Frigga la magia y las ilusiones para hacer y conseguir lo que quisiera. Por eso esta ABT es el mejor contexto que se le puede dar todo un teatro montado para mantener una especie de orden donde tú, Loki, no tienes más remedio que bajar la cabeza y aceptar un destino trágico, penoso y por completo alejado de tu propósito glorioso. Lo que hace a este Loki más simpático es la rebeldía contra el destino y la manipulación Aún siendo el mismo un mentiroso legendario, ya lo vimos redimirse en Thor Ragnarok Pero aquí vuelve a hacerlo, ya no por la derrota y la muerte que padeció Sino por un sentido de amor y libertad Y como aventura hemos llegado a un lugar imposible, el mundo fuera del tiempo el trabajo de diseño para presentar una ABT a la vez retro y futurista, el uso de la animación, a mis minutes explicando conceptos gordos y la propia línea del tiempo la real han sido excelentes. En otro video desarrollé el motivo por el que Loki resultaba la mejor opción para activar el multiverso Un dios del caos, tiene que destruir el orden para crear algo nuevo e impredecible Ni siquiera termina siendo nuestro Loki, sino la variante Sylvie, con un motivo más personal es curioso ver cómo nuestro Loki llega al ABT y no reconoce que no es el mismo lugar del que salió en primer lugar. Él es una de las pocas personas que saben de primera mano qué pasó y también es alguien a quien difícilmente van a creerle cuando lo quiere explicar. Aquel que permanece mejor conocido como Kang es en sí mismo una variante la que ganó la guerra multiversal A diferencia de otros villanos como Loki o Mephisto Kang no gana poder o influencia a través de sus variantes de su aparición en el multiverso Él opta por imponerse a ellas y controlarlo todo Es decir, en este momento las puertas están abiertas en el universo cinematográfico Marvel para incorporar eventos que no existían antes algo que ya sabemos que puede ocurrir en Spider-Man No Way Home Con las apariciones de Maguire, Garfield, Molina y Fox Comparada a One WandaVision que dejó varias incógnitas Y Falcon and the Winter Soldier Que siembra semillas a más largo plazo Loki ha sido una tremenda experiencia que ha detonado una variedad de posibilidades Y de eso se trata en estos mundos De soñar lo imposible Estos han sido mis argumentos